Bienvenidos al canal de datos, algoritmos y otros cuentos. En el capítulo anterior hablamos del dilema del tranvía y cómo los posibles coches autónomos podrían tomar decisiones. En este capítulo vamos a hablar un poco más sobre la navegación y sobre los desarrollos técnicos que hacen falta para desarrollar un coche autónomo. De datos, algoritmos, otros cuentos es el canal donde hablaremos sobre inteligencia artificial, tecnología y sociedad. Trataremos los casos más recientes y los usos más curiosos de estas tecnologías. Si te interesa conocer un poco más sobre estos temas, suscríbete a nuestro canal y dejarnos un comentario sobre lo que te gustaría que hablemos en los próximos capítulos. Para entender se mueve y cómo decide un coche, debemos pensar cómo lo hacemos los animales y los seres humanos. En general, tenemos diferentes aparatos sensoriales como la vista, la escucha, el tacto, el sentido de la orientación, la temperatura, etc. Eso nos permite posicionarnos y reconstruir modelos mentales del espacio en el que habitamos. Por otro lado, tenemos el conocimiento abstracto que nos permite saber el lugar donde queremos ir, el tipo de camino que nos vamos a encontrar, etc. Eso no es algo que nuestro cuerpo sabe, sino que es algo que aprendemos de ver en mapas, esquemas o fotografías de un lugar. Por último, contamos con un sistema motriz que nos permite movernos, ya sean piernas o patas, que nos dirigen hacia donde queremos ir, con más o menos dificultad según sea el terreno. Estos tres sistemas son coordinados por nuestro sistema nervioso que da órdenes y toma decisiones en varias escalas como elegir el destino, el camino a tomar, decisiones de ruta, modificar nuestra velocidad y estar atento a cualquier imprevisto. De esta manera tenemos cuatro sistemas que interactúan en nuestra forma de movernos. Si recuerdan en los primeros capítulos hemos comentado que en el proyecto original de Inteligencia Artificial el principal objetivo era obtener una Inteligencia Artificial general que pueda copiar todas las funciones humanas. Es más, los primeros proyectos experimentales de coches autónomas se remontan a la década de 1920 con un modelo basado en radiocontrol, pero no fue hasta 1989 que comenzaron a usarse e implementarse redes neuronales para intentar controlarlo. A partir de allí se han visto pocos avances, pero es gracias a la inversión, digamos, multimillonaria y el desarrollo tecnológico y computacional que actualmente existen modelos ya funcionales. Sin embargo, el debate está en si estos sistemas deben imitar al humano para ser más eficientes o bien superar las capacidades humanas entendiendo el mundo de otra forma gracias a los sensores avanzados. El desarrollo de los primeros prototipos y de la mayoría de los emprendimientos en coches autónomos funcionan con sistemas similares, mientras que en los últimos años Tesla propone una perspectiva diferente. Veamos primero cuáles son estos sistemas y luego volvemos a esta controversia. Para repasar, dijimos que los humanos tenemos un sistema que nos permite entender el espacio, un sistema de modelos abstractos, un sistema motriz y un sistema que los gobierna a todos. Para reemplazar el entendimiento espacial, existen diferentes sensores que nos permiten tomar información del espacio. Por ejemplo, con una cámara podemos captar la luz e interpretarla a través de una red neuronal. Sin embargo, esta información no está en tres dimensiones y no sabremos cuán lejos están los objetos. Sí, es por ello que se suelen complementar con otros sensores, por ejemplo, que es el radar o los sensores de ultrasonido, que tal como un murciélago nos permite medir las distancias con dichos objetos. Sin embargo, el sistema más avanzado y más demandado es el LIDAR. El LIDAR es eh, un sistema láser que permite generar un rastreo del espacio entendiendo la profundidad de las cosas. De esta manera, con la combinación de varios sistemas, podemos ayudar a nuestra máquina a entender el entorno que nos rodea. El otro sistema importante es el modelo abstracto, para poder navegar y tomar decisiones como tomar el mejor camino para llegar a destino. Para ello lo que se ha desarrollado son mapas 4D, mapas super detallados del mundo. Estos mapas incluyen muchos más detalles porque deben dirigir al coche con mucha exactitud. Es decir, que muchos sistemas requieren tener cargados todos estos mapas o sea, del mundo y de las regiones donde se mueven. Por último, los dos sistemas restantes son más obvios, por un lado el sistema de motrices, el coche en sí mismo y el sistema de gobierno es un ordenador a bordo que toma las decisiones con sistemas algorítmicos. La dificultad con este último sistema, el sistema de gobierno, radica que para poder tomar decisiones necesita conocer los posibles escenarios en los que se encontrará. Recuerden que todo sistema debe ser entrenado con datos para poder aprender. Pero la realidad es muy pero muy compleja, en donde la conducción nos hace enfrentar a situaciones nuevas todo el tiempo. Imaginen por ejemplo, conducir en su ciudad con coches, motos, bicicletas, peatones, semáforos... Siempre ocurren imprevistos. Y estos imprevistos se pueden transformar en accidentes. ¿Y cómo se entrena un coche? Unos capítulos atrás hablábamos de los sistemas de refuerzo. Estos sistemas son entrenados en escenarios simulados millones de veces para poder abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles. En el caso de los coches autónomos es similar. Se utilizan escenarios, ya sean reales o simulados, para que el coche aprenda a tomar decisiones según una u otra situación. Sin embargo, los coches siempre tienen principios de seguridad, de cómo frenar si se encuentran con un objeto detenido o a baja velocidad. La robustez de los sistemas autónomos están fundamentalmente construidos sobre estas simulaciones y sobre lo que el coche ve e interpreta. Es por eso que por el momento no se ha alcanzado un gran nivel de autonomía. La Sociedad de Ingenieros Automatrices ha definido diferentes niveles de automatización para poder discriminar cada sistema. Estas definiciones son narrativas que incluyen lo que debe hacer el conductor, el entorno y el coche, permitiendo entender cómo sería esta distinción. Sí, los niveles van de, de cero, sin autonomía, al número 5, con autonomía absoluta. Sin embargo, las definiciones de los intermedios son las que nos importan. Por ejemplo, en el nivel 1 y 2, el conductor siempre es el que tiene el control del coche, pero recibe asistencia automatizada, como puede ser el control crucero o girar el volante. En el nivel 3, el humano debe responder ante algunas situaciones y recién en el 4 o el 5 estamos hablando de autonomía real. Y entonces, ¿dónde estamos parados? Bueno, por el momento solo hemos llegado al nivel 2 de los coches comerciales. Actualmente Tesla está avanzando a grandes pasos para llegar al nivel 3. Podrán encontrar videos de usuarios que tienen acceso a las versiones betas del sistema de conducción autónoma de Tesla. Si bien en muchas ocasiones parece tener mucho éxito, pero el hecho de que en muchos casos aún requiere la intervención humana no se puede considerar que haya superado el segundo nivel. Existen algunos vehículos que han llegado al nivel 4 de autonomía, pero que funcionan en escenarios muy limitados y no son coches comerciales como tales. Por ejemplo, pequeños buses o transportadores utilizados en aeropuertos o ferias. Waymo, una empresa del grupo Alphabet de Google, es una de las más avanzadas y cuenta con el servicio de transporte de pasajeros LEED, ¿no? La empresa que es como Google, ¿no? Y en todos estos casos, los coches no superan la velocidad de 50 km, y son muy precavidos ante cualquier eventualidad. Esto nos abre la puerta de las controversias, ya que las hay y muchas. La primera es la necesidad imperiosa que tienen las marcas como Tesla para vender sus coches promocionando la automatización. Si bien el estado de autonomía es muy avanzado, los coches aún no tienen la capacidad ni la seguridad de conducirse de forma completamente autónoma. Sí, sin embargo, Tesla vende su sistema llamado Full Self Driving o conducción autónoma total y esto ha generado que muchos usuarios nobles se confiaran demasiado en su autonomía, sin prestar atención con el lamentable desenlace de accidentes fatales. Sí, estamos hablando de gente que se ha dormido al volante o mirando Netflix. Debido a esto, la agencia de regulación norteamericana le ha llamado la atención a Tesla por su publicidad engañosa. Sí, como consecuencia, Tesla ha implementado sistemas que verifican que el usuario esté prestando atención al camino. Por ejemplo, requiere que a cierto tiempo se realice una fuerza en el volante o más bien, recientemente, el sistema se ha actualizado para utilizar la cámara interior del coche para monitorizar la atención del conductor. Sí, de la misma manera, la legislación en ciertas regiones aún no autoriza este tipo de sistemas y limita a ciertas capacidades. En Europa, Tesla no puede distribuir la versión beta, que sí usa en Estados Unidos, y los coches en ciertas condiciones adversas deben obligar al humano a tomar el control. Y es que el sistema aún presenta algunas fallas, como la famosa frenada fantasma, donde el coche parece ver un objeto inexistente y decide frenar bruscamente. O bien los accidentes están relacionados con la mala interpretación de los objetos físicos. Otra de las controversias tienen que ver con las tecnologías utilizadas. Hablamos al principio de superar las capacidades humanas. Bueno, en algunos de los proyectos de coches Autónomos tienen como parte funcionar la interconexión entre coches a través de redes 5G. Sí, esta idea por la cual los coches pueden comunicarse entre sí y con su entorno ha sido una utopía, ya que para que funcione, todos los coches y todos los objetos físicos deberían estar dotados de esta interconexión. Pero como sabemos, en las calles conviven coches antiguos y otros objetos que no tienen o desean estar interconectados. Ni hablar de los problemas de privacidad que esto supone. También hemos explicado brevemente el desarrollo del LIDAR como tecnología superior y ampliamente utilizada en los coches autónomos. El LIDAR ofrece una forma de entender el espacio que exceda las capacidades humanas pudiendo ver objetos y comprendiendo mucho mejor el entorno. El problema radica en que es una tecnología patentada que no es nada barata y encarece la producción de los coches. Debido a estas dificultades, Tesla ha decidido no utilizar LiDAR, sino valerse solamente de cámaras y radares. En el último año han ido un paso más allá y los coches más recientes solo traen cámaras, sin ningún radar. Se llama Tesla Vision y el argumento es que el radar complica el entrenamiento de las redes neuronales y que por el contrario, imitando el sistema de visión humana, se podría navegar perfectamente en el espacio. El sistema actual de Tesla no utiliza tampoco mapas 4D, simplemente interpreta los objetos con los que se encuentra en el camino como señales de tránsito o semáforos. Para terminar, existe otra controversia muy importante y está relacionada a uno de los capítulos más recientes del canal y es sobre esto: los trabajadores fantasmas o los juegos workers. Y es que, bien como sabemos, los datos utilizados para el entrenamiento de algoritmos tienen que estar etiquetados y en general se emplean personas mal pagas en países subdesarrollados para hacerlo. Y esto conlleva, por supuesto, a un problema social. Una posible solución la ha presentado Tesla anunciando un superordenador que es de los más avanzados y que permite entrenar sus algoritmos simulando millones de escenarios posibles. Gracias a esta simulación se pueden etiquetar los objetos automáticamente sin ninguna intervención humana. El mundo de los coches autónomos está en un momento de expansión y nadie quiere quedarse afuera. Además, hay muy pocas personas en el mundo con capacidades para su desarrollo y durante los últimos años las empresas tecnológicas se han disputado las figuras más difíciles y con ello el secreto de su desarrollo. Sí, estamos ante un momento fascinante, ya que el desarrollo de estos coches está ligado a otras tecnologías como la robótica o los drones. Y es que gracias a la inversión que está haciendo la industria automotriz, que se centra en objetos de consumo, también es posible avanzar en otros campos que también son muy necesarios. Sin embargo, no sabemos realmente si llegaremos a un nivel de autonomía como nos prometen. Y si estos coches podrían convivir con nosotros. Pero lo que sí es cierto es que los avances en la asistencia de conducción han vuelto a los coches mucho más seguros reduciendo la cantidad de accidentes posibles. Hemos visto diferentes sistemas y diferentes niveles de autonomía que tienen los coches autónomos. Quisiéramos saber ustedes qué nivel de autonomía dejarían que su coche autónomo tenga. Dejen en los comentarios, y ¿sí? además de suscribirse a la venta del canal donde vamos a estar teniendo nuevos episodios próximamente. Y también queríamos recomendarles un libro que hemos estado leyendo que se llama Atlas of AI de Kate Crawford que habla sobre el impacto de la inteligencia artificial a nivel global y cómo son las consecuencias tanto medioambientales, políticas, sociales que está teniendo la inteligencia artificial a nivel del mundo. Te los recomendamos y hasta pronto. Igual es que yo no entendí bien eso de coche autónomo, ¿eh? Yo creía que se conducía solo, pero conmigo dentro. Yo que me iba a imaginar que iba a hacer lo que le diera la gana. El primer día le digo que me lleve al McDonald's. Va y me lleva a un restaurante vegano. Tú me ves a mí con cuerpo de vegano. Que se enfada con otro coche y se pone a pitar. Claro, luego me tengo que entender yo con el dueño del otro coche. Que no me deja ni elegir música. Que está todo el santo día poniendo la musiquita esa de los coches de choque. Tiruri. Pues así todo